El Libro de Job Capítulo 25 Entonces Bildad, el suíta, habló y dijo El dominio y el temor pertenecen a Dios Él trae la paz a sus cielos ¿Quién puede contar sus ejércitos? ¿Hay algún lugar donde no brille su luz? ¿Cómo puede un ser humano ser justo ante Dios? ¿Puede alguien nacido de mujer ser puro? Si a los ojos de Dios ni siquiera la luna brilla y las estrellas no son puras, ¿cuánto menos un ser humano que en comparación es como un gusano o una lombriz?